Oh uh, lo siento Adrián, Es por tu casa que... ¡Otro gripe! ¡Otro gripe! Pío, ahora... ¡Hay gripe! ¡Aquí! Mígame. ¡Serás maldito, Antonio! ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien por el mapa? No, es que no tenemos. Yo sí tengo, yo sí tengo ah, Pero ahora es el momento de sacrificarse ah, y... ¡Momento! ¡Ah mira que está justo ahí delante! ¡Tú sigue para adelante. ¡Uh! ¡Has matado! ¡Con la hacha! ah, ah. Es, es, es por aquí. Mira, tú sigue para adelante. Vale. Sigue para adelante. ¿Qué dices? Si no, que mira, tú eres el naranja. El vale. naranja. Así que él... Para ir, para ahí, por ahí. Una ahí. rápida, antes que un zombie. Ver, ah, vale, eh, Sergio con el mapa Espera Bueno, yo te estoy Exacto. haciendo de día, Sergio eh... Bien, yo ni mostro ah, aquí está Pero, sobrevivido en pero, pero en lo de los árboles Ovejas, quiero ovejas, quiero comida, quiero comida La vida Y, y las comidas son más importantes ¿verdad? Hemos sobrevivido Eh, ah, zombie, zombie ah, ah. Estoy esperando a que se queme ¡Tío! quemate ya! No, es cuando se ponga el sol, pero es que está todavía tardando. Pero es ya ¡No, tarde. pero si ya se ha puesto! ¡Celga la vista! Me... ¡Ponte! <risa> ¡Oye, <Estoy risa> encima! ¡Ahora, chavales! porque yo ¡Para todo también! ¡Claro! ¡Ahora mismo! ¡Quémate ya! ¡No! no ¡Me he quedado vida! ¡Me he quedado vida! ¡Anda! ¡Estoy lloviendo! Encima después. No, entonces eso le sí, quita no, la quemadura, así no aparece el sol. Maldita sea lluvia. No, y en... no, no, no ayudadme que me quedan dos vidas. Y a mí me... Bueno, a mí me quedan un montonazo. Y luego hay que. ¡Eh, que hay eh. ¿Eh? dónde están mis cosas! ¡Aquí hay madera! Oh, no. ¡No, me quedo una vida, Sergio! ¡Me queda una vida! ¡Eh, hey, mi madera! ¡Mi madera! uf oh, ¡La he encontrado! Es que me quedaba una cosita de mi madera y la he encontrado. ¡Que yo que me queda una vida! ¿Y yo! ¿Un pero me un trueno, tío. Sí, eh, eh, eh, eh, sino, eh, eh, ¿sí hay eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, no, no, no, no, no, no, que, no, no, Sergio no, no, no, no, no, Sí, no, oh no, no, no, oh, oh o sea, no, ¡Oh! La naturaleza siempre está peligrosa. Sí. sí. Eso es que. hay un montón de esqueletos tío! hay un montón de escaletas! Montón de escaletas. ¡Oh! Y si aparecen, y si aparecen ah, fantasmas. No, me ha visto, me ha visto. ¡Oh! ¡Tío, de verdad! ¿Dónde estáis? ¡Es que me he dicho con los esqueletos! Yo voy a usar la espada, tío. ¡Oh! Oh, no. ¡Eh, ven! ¡No, mi ¡Nada, tío. ¡Un museo de bolsa mal! ¿Qué hace aquí? ¡Ah! Tú pero. ¡Toma, mata el esqueleto! ¿Dónde estoy? Espera, te pongo el mapa. A ver dónde está mi mapa. Ah, mira aquí. Lante. Yo puedo. Es de azul, pero, pero que no sé dónde está. Tú sigue para... ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ahí! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por el otro lado! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ah, ¡No! Es ¡Mira! Eh, eh, ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Me, ¿Me matas? ¡Por aquí! Ya, por ¿dónde iba yo? ¡Sergio! Eh, espera, que es que... ¡Es verdad! ¡Hay un murciélago tío. ¡Otra! ¡Que hay dos! ¡Los truenos! ¡Dios! Y la naturaleza es peligrosa, ¿eh? La claro. naturaleza es peligrosa Pues claro que es peligrosa Tú te vas a creer. Pero... Pero ¿por qué no me discusión a la ¿Eh? ¿Por qué me está matando eso? ¿La araña? ¡Eh! ¡Ah! ¡Sophie! ¿Dónde estoy? Yo no sé ¡Ah, mira! En ese lado, del lago Cuando vas aquí, ya está Rápido, rápido Rápido, rápido. ¿Pero qué? ¡Has vuelto! ¡What! ¿Qué es verdad? ¿Es ¿Dónde ¡No te estoy! Eh, eh, eh, espérate. Eh, eh, eh. A ver... Un segundo. Eh, espérate, tra, Espérate, espérate. Espérate ¡No, no, Espérate, espérate, espérate, espérate. tra, tra, tra, tra, tra, tra, What? En el trueno ha aparecido fuego. Ah, Dios. Espérate, Sergio. ¡No! Bueno, me ha gastado un poco de mi espada. ¿Dónde estoy? No ¡Que no sé! ¡A ver! ¡Ah! Ahora ¡Ah! ¡Eh! Ver, ¡Eh! ¡Mira lo que está hecho el fuego! ha aparece un trueno! ¡Estáis allí! ¡Estáis allí juntos! Pero. ¡Oh, ¿Dónde estoy yo, tío? Otro ¿Pues ¿en, ¿en serio? <coughs> tío, es que sí, está por aquí, pero. ¿Por dónde De para adelante, adelante, a lo mejor. Eh. Vamos a ver, pero. ¡Ay no! Ya conoces no, el. ¿Dónde está, tío? Ya, Quiero... ya conoces el dicho. Ya conoces el dicho. Para adelante es la solución. Bueno, chicos, este se me lo inventado no me Ay, ya, en la, madre, estoy... en la palabra que el que las que el que en, la, en la palabra, que palabras que el dices! ¡Eh, es que es mentira pero que el me... pero el esa no es la cueva de antes el no el que el pero venga tío eh allí? Allí. el ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... es Estás perdido en el bosque. ¿Es tú? ¿Es tú? tú has el nombre? ¿Seguro? Seguro, pero era por aquí. Mm. Ahora mismo estoy matando pues no. a una vez. ¡Oh! ¡Tío! ¡Un trueno! Dios, un trueno. Un zombie, en serio. No, tío, me da que me ha caído. Venga, Adrián, yo Adrián, ya lo hemos visto todo. Ya, ya, ya. Eh. ¿Buenas, chicos? Eh, bueno, chicos, eh. Ay, mira, chicos, sí, ya estoy. Eh, eh, eh, A ver. Eh, eh, eh, chicos. Eh. Eh, gracias por tu comida, Dian Vale. Que me la he cogido la tuya. Que tenía hambre. Yo prefiero hacer mi casa para que ya no haya más trueno Pero el trueno quema la madera también A ver, es verdad Bueno, da igual, da igual Bueno pues chicos Bueno pues chicos Pero, ¿quién te ha matado? Un Espérate. gripe Espérate. Ay, ay, ay, ay. ¿Dónde estás? Ah, estoy aquí Tío. No, no, no, no, no no te caigas No te caigas No, no te caigas oh, Mira, Ahí encima yo me caigo ¿Dónde están mis cosas? Tío, es que Es que Oh, sin mis cosas no puedo hacer mi casa Pues... Eh, pues... Eh, eh, pues encuentra pues otras Pero encuentra otras Chicos, ya he muerto. Vamos a seguir. Pero ¿dónde estoy, Es Se ¿Eh, Sergio, ya me has encontrado. No, y no sé dónde está mi mapa. Ya no. Ya es que apareció un creeper y me ha explotado. Tía. ¡Oh! Y ya no tengo el mapa. ¡Sergio, que no! estás ahí! ¿Eh? Sergio, ¿qué, ¿Qué no ahí? ¡Ay! ¡Hola! Hola. Jolín, yo solo tengo comida, pero nada más. Sí. ¡Ostras la hambre que tienes, Antonio! ¡Un crimen! ¡Un crimen! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, que ya, ya, ya. ¿Nos matamos todos? Uh, para. Vale. Pero es que no tendremos nada. Bueno, vale, da pues, igual, vale. da igual. Yo perdí perdido sí, mis sí, cosas sí. y ya la han desaparecido. Aguándalo. No. Venga, vamos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 ¡Eh! ¡Nalando, nadando, nadando, nadando. ¡Ah! ¡Oh! Yo ¡Pío, corre! ¡Esto por remero! Venga, venga. Hay que morirte. Venga, venga, ahora. Sergio. Ah. Ah. Sergio, te estás recuperando las vidas. Antonio, ¿por qué vas para adelante? Que tenemos que encontrarnos. Uh. Ah. muero, yo ah, Puedes ahogar, puedes aguado. Es ah, verdad. Pero corren, de estás recuperando la vida. Anda, que estás ahí. Eh. Pero serás arañas. ¿Será... Antonio, que eso no existe. ¿Eso no existe Anda, que ¿sí? Anda, que es apañado Antonio. Anda, que, Anda, ah, que... Espérate, te arañas. Anda, que ves que murciélago. A A ver, a que Hola, hola. Ah. Pero... No me venga. Pero ahora cómo hacemos la cama y todo eso, claro. Ay. Tenía la madera, pero es que lo que pasa es que he perdido mis copas, mi coja. Eh, ¿Por pues, eh, pues, eh, pues, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces. Ah, sí. Fíjate, voy a coger madera. Entonces. Y he perdido todas las antorchas y los picos. Eh, entonces volver a empezar todo. Sí. Chan, chan, chanana. ¡Eh! ¡Uno meja! ta ¡Taca, ta ¡Taca, tacatá! ¡Quita! ¿Eso para mí? ¿Eh? Pero. ¡Ah, no! ¡Qué lana! ¡Lana! ¡Para hacer nuestras camas! ¡Camas! ¡Oye que es para mí! ¡Para mi cama! ¡Cama! ¡Cama! ¡Que soy el dormirón! Ahí está. Soy un dormirón. Eso es lo que soy. De, ya, yo es que he llegado ¡Cortes! ¡Es sí, ¡No! ¿Dónde no. no, estás? Anda que estás apañado ¡No! ¡Es que! ¡Es que lo veo sin querer! Pues ya Pues yo, es que pues no te haré yo la madera, ¿vale? Vale Vale, gracias La cojo yo y después eh, que ¡Ah! ¡Ya! Espera pues, que, a ver eh, eh, eh. ¡Ehm! Eh, eh, Tenía cuatro, ¿sabes, Adrián? ya. ya. Toma, Adrián. Ya. Es bien que te la construyo. Pero donde pero ha, ha ido el Lenderman? Pero donde ha, ha ido el Lenderman a parar, por cierto. Eh, yo que sé. Pero estará venganza por ti, Antonio. Sí. ¿Cómo? Estará en el capítulo 2. Oh, ¡Ostras, ¡Tal vez, no se sabe! ¿Qué? Daniel Daniel ¡Si siempre te asustan! ¡Anda! ¡Anda! Bueno, no. tú también, Adrián! Eso. ¡Nos asusta a todos! No. ¡Es, no. ¿Es que... ¿No has visto el zombie? ¡Sí lo he visto, pero es que yo estaba riendo eso tranquilamente! ¡Oh! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡No, déjamela para mí, que a yo no vez. tengo nada! Pues, ¡Pues! ¡Madera, pues... madera, madera! madera. Oye, que eso era para mí. Esa ah, es mi árbol. No, no. Vale, pues cogeré Vete. una de estas. No. ¡Eh! ¡Ay, vale! ¡Vete este ya! ¡Ah! Coge ese. Pero no hace falta quitarme el museo a vida. Sí. Tranquilo, no os peréis. Que esto no es una lucha de peleas. Ya. Ah, el mundo, el mundo creamos algo como una lucha de pelea que. ¡No! Peleas callejeras. Oh, vamos. Pe ¡Peleas callejeras! ¡Tres! ¿Dónde el Sí, él sí, callejeras, sí, sí. ¡Peleas callejeras! Sí, claro. <risa> pues vaya nombre de tontería, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, un, un, un vídeo. ¡Peleas callejeras! ¡Ah! ¡Ese serio ¡Me creo me a maverita aquí! É, ¡Vete! ¿Eh? ey ¡Eso era jolines! Pues cojo yo hasta... Bueno, el de Abedul, el de Abedul. Ah, si sí, quiero esto, pero bueno. Yo quiero este de Abedou. Sí. Que me gusta también. Guay. ¡Un vale. zombie! ¡Eh, eh, eh un araña! ¡Un araña! ¡Un araña! ¡Otra, otra, otra! Bien, muerta. ¡Eh, un zombie! ¿Dónde? ¿Allí? ¡Ay, te va a asustar el zombie! ¿Pero no me quieres ayudar? Es que estoy moviendo de la madera. ¿En serio? Yo te ayudo con la araña y encima no me ayuda con este zombie. Vale, vale. Tan alqueroso. Tan no, alqueroso. ¡Oh! ¡Que me quedan dos de vida! Vale, ayuda, ayuda. ayudo. ayudo, ayudo. Esta vez... ¡Dios! ¡Oh! Me, ¡Me has pegado, Sergio! Perdón, es que, estaba, es que estaba dándole al otro. Y, ¿Y después no está puesta ahí. ¡Eres, Antonio! ¡Eres un quejón! ¿eh? Me tomo oh. esto. ¡No! Uh, Eso seguro. No, cuando se come algo de veneno no es que muera, sino que le quita todo el hambre. Y cuando le quita todo el hambre no muere, sino que le deja uno de vida siempre y, y nunca se puede curar. Solo si sí encuentra comida. Vale! ¡Dame comida! ¿Alguien tiene comida? Eh, yo sí, yo sí. ¿Eh? Bueno, me la como. No, dame una. Es que tengo dos de hambre y estos dos. ¡Pero dame una! ¿no? Ah, ¡Vale, una! ¡Me cacho en la mar! yo no ya he vuelto! ¡Ahora sí que no te va envenenar! ¡Antonio! ¿Por qué te es ¡Que está riendo? ¡Porque tenía hambre! ¿Es que quiero morir? ¡Claro que no! Pues... ¡Bueno, te digo en la vida real! ¡Oye! ¿Alguien no. tiene comida? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Dios mío, oh, oh. que es que es no, no, que no lo he visto. No. ¿Pero alguien tiene comida? Yo no. No, ¿same? ¿same? ¿same? ¿Dónde aparece el zombie? Toma. Pero ¿por qué me das la tierra, Antonio? Eso es yo, ya que sé. Has ha sido Antonio. Sí, claro, siempre me sale. Oye, tengo, tengo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. te voy a pegar con mis ganas. ¡Eh! ¡No me pegues. O sea si tienes una de vida, Antonio. ¡Tonto! ¡No! ¡Que, que si le das! Eh, ¡Muere! Pues eh, eh, pues ya no me Pero cuando me pegas otra vez, te voy a dar con mis ganas. Oye, eh, ¿cuándo va a durar el vídeo? Eh, eh, pues no es que ya no tiene ganas llave grabar, tío. ¡Oh! No, yo no quiero morir, en serio. Ni yo, ni yo, tío. ¿Yo es que ¡Me he sin. sin arma! Ya lo sé, ya lo pero sé, Pero ya sé. Y a una de vida, eso es difícil, pero a ver. Y. ¿Alguien tiene comida? Yo no. Yo no. Yo. Pero si tú te la acabaste, en serio que estás loco, en serio. Uh, ¡Antonio! No, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale, no vale Vale, vale vale, para pelear ah, venga te voy a dar oye que no me mates ¿Qué pues, pues pelear eh, que por no, ti eh, sí que ya o sea, está en serio ah. es que lo has dicho tú tú has dicho pero dame eso que ahora voy a por ti ¡Ah! yo eh, te ayudo te ayudo Ay. no que no que no que yo no voy a luchar yo no quiero ah. Mis cosas. Ah, yo solo tenía esto. Vale. ¡Pero no me pegue, tonto! Bueno, y ah, sí, es que necesito madera. ¡Eh! ¡Eh! Tío, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Lo entiendo, pero es que te tengo que matar. ¡No! Yo que no voy a luchar porque no quiero. Tío, déjame. Vamos a dar vueltas. Jorín, tengo hambre, tío. Vale, vale, vale, ya basta, ya basta, ya basta. ¡Ya basta! Tío, que no te espero de nada. ¡Tres, dos, uno, ¡No! dos! De... <risa> ja! ja. Tía, madre, madre. ¡Ostras, tío! Oye, no queréis? es el vendedor! No os peleéis, ¿vale? Vale. Que es muy malo. Vale. No, es, es este? Este tío necesita una No, ¡Si que empezaste tu guardia? Eso, a que empezó... ¡Oh! ¡Ah! Eso te pasa. Ajú, sin la pelea, tío. Esto es natural. Natural. Tío, sí. Y es que no me dejas? ¿sí? Ya, ya está el vendedor A mí nadie me mata, ¿eh? Porque tengo un montón de cosas ya Y encima me queda tres de vida, ¿eh? ¿Dónde está mi madera? Eh, no sé Pero... ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Quiero montar! ¡Quiero montar. ¿Eh? ¡No! ¡Por tanto! ¡Ah, me... ¿Eh, me eh, eh, eh, eh, eh, pegáis? No, tenemos que matar al vendedor Ah, vale. Ah, no, que es eso ahí. Es que me ha matado. Mira, que es, me ha pegado a la diana y se ha enfadado y todo ha pegado. Toma, <tose> no,